un pastel de esos de pachuca porque está como jugadito un pastel de tinga de pollo 40F. 40 es F. no? 40 F. Sí. ¿A ti? No, Se Nos cambiaron hasta la... no hasta la cola. No sabemos por qué nos cambiaron el asiento. Pero no los cambiaron. Pero sí, seguimos teniendo ventanilla. nos duplicaron, ¿no? Algo pasó. Good and have your please? flight, 746 to Delhi. a punto de entrar a otro Jet Airways. Airways. Creemos que es el mismo que nos trajo un 737-800. El apodado. Baby, dream liner. Backer. Yes, yes, no, shoot, it is done. Second 12 and 13. Second row 12 and 13. Reported. Perfect. Thank you. You're fine. Thank you. You're fine. Sí, no, creo que no. no. Este es uno viejito. Este es un Jetterwise, pero este es más viejito. No sabemos qué es. Ahorita vemos. Hasta atrás, Maris. Creo que no ve lleno, ¿eh? Me suena que no ve lleno. 40F Ventana ¿Aquí? Okay. Sí Pues sí, es un 737800, pero no es el Baby Dreamliner, de hecho, los vamos a poder comparar. Estas es entre pantallitas. El Baby Dreamliner no traía, pero este está viejito. Esto me gusta. Este pedacito es muy práctico. Este. Ya estamos en el avión. Ya estamos casi listos para despegar. Y lo siento, oh, incluso está más chiquito que el otro, eh. Tiene pantalla, pero está más chiquito. Le metieron asientos y Char, obobing or A like your and tight. pressure? Oxygen mask like this will deploy automatically from the panel above you. Remain seated and pull it down sharply to activate the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Secure your own mask before assisting others. Two emergency exits are located at the rear, four over the wings, and two at the forward. Emergency flow path lighting system will of globally at exit. A safety instruction time is kept in your seat pocket B-3 to get free. Thank you for your attention. Está despansorrando este avión, creo. Aunque no se despansorra arriba. Todo está bien. No estamos moviendo y no se ven nada, están todas rayadas. ¿Qué? bien? Están todas rayadas. Y llegó la comida todavía seguimos ascendiendo y la comida ya está aquí nos dan una agüita hoy foco, foco, foco ahí está nos dan un panquecito y nos dan un tamarindo nos dan cremita y azúcar para un té que nos van a dar Doctor aquaguard el doctor AquaWard te incluye una promoción con un código para que te compres un filtro es como el equivalente al Purit en México. El SkyMon es como una mini revistita por si quieres comprar aquí en el vuelo. Hay un cupón de, de, para rascahuele. Le la saqué y dice aquí que me gané un China blanco de 24 kilatas de oro. Eh, pero en las letras chiquitas dice que en la compra de mil rupias me dan mi regalo. Son ganchos, ya saben. Cuando hicimos nuestro check-in en Nueva Delhi. Este, en el kiosco nos preguntaron Si queríamos comida vegetariana o no vegetariana Escogimos no vegetariana Y miren Esto es lo que trajeron Es un burrito de carne De algo de pollo Debe ser Es sea de pollo Aquí no come nada de res Pues sí sabe como a pollo Pollo con es como con tinga, es como tinga de una empanada de tinga de pollo. Ya lo descubrí. Nos dieron una empanada de tinga de pollo, un agüita y el paquecito, Adiós, más bien paste, un paste de esos de Pachuca, porque está como enjugadito. Un paste de tinga de pollo. el aeropuerto de Delhi. Este es business class. Bye. Bye. Bye.